¿Pete quieres poner a trabajar? Es que estoy esperando los transportes. ¿Para qué? Es que me traen mi, mi nueva bici, mi nuevo cuadro. Otra bici. Sí, la de gravel. A ver? De trabajar? A ver, vamos a ver. Eh. Después de terminar la temporada de ciclocross, vendí mi bicicleta de gravel. Entonces eh, así ha surgido que me mandan un nuevo un nuevo cuadro para montarme una nueva bicicleta de gravel. Este nuevo cuadro tengo muchas esperanzas. He estado mirando la geometría. Este nuevo cuadro tiene las vainas traseras más largas, así que debe de tener más paso de rueda. Luego, eh, tiene un poco menos de looping, mejor para coger la bicicleta al hombro en el ciclocross y subir escaleras y esas cosas. Y luego además la, la horquilla es más vertical, por lo cual será más ratonera y a la hora de coger curvas cerradas en carreras de, ciclo, de ciclocross me vendrá mejor. Entonces estoy súper ilusionado. Tengo ahí preparado el grupo que le voy a montar. Tengo, tengo ahí preparadas las ruedas de no solo ruedas. O sea, es que, a ver. que no, que no, que no es la bici, que no es la bici. Tira a trabajar. Sigo trabajando. Hola, muy buena. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Sorpresa, sorpresa! sorpresa ¡Uy va! ¡Unboxing tú! ¡Madre! ¿Qué será lo que hay en esta caja? Parece pequeño No me abras. A ver lo que me han traído Un momento, voy a por el cuter ¿Qué pasa? Pero, oye, esto se supone que es un prototipo Se supone que no lo tendría que ver nadie, ¿no? Tendría que... Digo yo, digo yo Tendría que ser secreto. Sí, secreto, secreto. Chan, chan, chan, chan, chan. Mica, bueno. ¿Esto qué parece? ¿Eh? Manilla <risa> Mira, ha venido. Ha venido los reyes magos Madre. Bueno, bueno, bueno. Esto se supone que es la nueva bicicleta de Conor, el nuevo cuadro Gravel, para la temporada 2023-2024. A la venta a partir de marzo o abril. Mis colegas de Conor me han mandado una unidad de test, esta de preproducción, para que lo vaya probando. Si no lo rompo yo con los brozas que soy, eh, ya irrompible. Mira, mira, mira, mira, mira, mira. Conor, por, por, ¡Gracias! ¡Ahí va! La nueva Eolean Prácticamente un color Así azulado como era la Eolean Pero oh, con unos colores Que... Oh, ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Madre! ¡Qué pasada! ¡Tú! Mira, detallicos, ¿eh? Curiosos Los agujeros de los portavidores Para poderte poner el portavidor más arriba O más abajo Un montón de agujeros para poder poner guardabarros Para poder poner parrillas la anterior Eolean no tenía, le faltaban algunos de estos agujeros. Por aquí dentro también tiene la, otro tornillico. Diferencias: también el desviador. La anterior Eolean no se podía montar más que con monoplato. Sin embargo, esta tiene la posibilidad de utilizar el doble plato. La caja pedalier es como la que estaba bastante más firme. Se nota esto que es bastante más, más gruesa, más gorda. Tiene, está más reforzado eh, Pero también eh, lleva el sistema El press fit Así que no tiene no tiene aluminio por dentro Y el cuadro es más ligero Otro detallico Para poner un tercer portavidol O algún accesorio de herramientas O algo así por debajo del cuadro Eso también era Tampoco lo tenía el anterior Eolean Bueno, ¿habrá que pesarlo o qué? ¿Habrá que pesarlo? ¡Madre! Si me gusta... Bueno, lo que decía de las vainas. Vainas... Ah, el paso de rueda es más pequeño, eh. Esto parece un poco más ciclocross que grave. Aquí en la anterior Eolian sí que entraba una rueda de 29x2.0. Sin embargo, en esta... Uh, uh, habrá que probarlo. Habrá que probarlo. Y sobre todo, cableado interno. Ahora la dirección es más grande por aquí. Entonces el rodamiento va más grande. Se le mete... Una dirección de estas de cableado interno y todos los cables van tanto del cambio como de los frenos interiores y no se ve absolutamente ningún. ningún cable. Por contra, la anterior, la anterior pesaba muy muy muy poco. Era un cuadro muy muy muy ligero. Y además resistente, ¿eh? Y sin embargo, este va a subir a. 1... Uno... 200 y pico. Si le quitamos el cacharro este, sí. Y los tornillos. Quitándole los tornillos, yo creo que el kilo 100 ha subido como 100 gramicos el cuadro. Bueno, está más reforzado aquí la posibilidad del desviador y además cableado interno. Es, es lo que hay. Para una bicicleta de gravel, la verdad que este peso va a estar bastante bien. No me, no me quejo. Más peso yo, más me he engordado yo este. Oh, no. uh. ¡Ah! ¡Ah! Horquilla íntegra de carbono Hay algunas bicicletas que en la parte de abajo sí que te la ponen de carbono Pero este tubo es de aluminio Sin embargo, en la Eolian Todo es absolutamente de carbono Aquí lleva la entrada del cable Porque irá por dentro de la dirección Entra aquí el cable del freno Y ya sale directamente por ahí abajo Un montón de tornillicos Aquí se le pueden poner o portavidones o se le pueden poner soportes para llevar eh, mochilas, llevar bultos, llevar algún objeto, objetos, 495, bastante, bastante ligera. Las, las más ligeras que he visto rondaban los 400 gramos. Está con todos estos tornillos y demás. Los tornillos, por cierto, se los va a quitar todos. Y si pongo alguno, serán de titanio. El paso de rueda es bastante agradecido Este se es, eh, parece un poquitín más grande Este, o por lo menos similar Aquí no habrá problema en meter una cubierta de 45 Ahí la trasera, hasta que no montemos la rueda, no lo sabemos Tenéis aquí un vídeo, eh, por aquí o por aquí De por qué las 7 o 10 razones de llevar manillar integrado en la bicicleta de carretera Pues no podía faltar el manillar integrado de Conor, como el que llevó en la, en la Volcano Bruto, exagerado Impresionante Oye, agradecer a la marca, a Conor La confianza en mí voy a intentar Darle duro al cuadro A ver si parte, ¿eh? hay que probar los Prototipos, hay que probarlos bien Voy a buscar un tablón y me intentaré estampar Para ver si se rompe el cuadro <risa> Y bueno Que año tras año van mejorando Van eh, haciendo bicicletas de calidad más alta, más ligeras o, en este caso, mucho más, mucho más versátiles. Esto me va a valer para el ciclocross, para el gravel... ¿Qué? Un taco. ¿También? ¡Toma! Pues esta bicicleta la voy a montar con el Shimano Ultegra 12 velocidades. En un principio la idea es ponerle un monoplato, pero si necesito doble plato... En cualquier momento llego, coloco el desviador y ya está Y esto.. Mira tiqui tiqui tiqui tiqui tiquii tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui Va a quedar bien la bicicleta eh Y las ruedecicas de David ya.. Puf, exagerado Yo con, estrenando bicicletas cada dos por tres Y mi mujer que no le han traído nada a los reyes magos Esto se está ganando, Se está ganando el cielo conmigo eh, Gracias por ver el vídeo. Dar a like, suscribir, compartir y si me podéis poner aquí alguna cosa que mejoraríais algún componente que quedaría... Con esta bicicleta quedaría estupendo. Yo qué sé, me lo, me lo cogéis si y me lo mandáis. ¿eh? Venga, muchas gracias. Hasta luego. Tiki, tiki, tiki.